En el pasado noviembre se aprueba en la Junta de Andalucía, después de una gran cantidad de críticas y de propuestas de enmienda, la Ley Lista. La Ley Lista es una ley de urbanismo que va a sustituir a la que ya llevaba en vigor más de 20 años la famosa LOA. Esta Ley Lista la vende la Junta de Andalucía como una ley para fomentar e impulsar el desarrollo económico de Andalucía. Sin embargo, es curioso que eh, su nombre es Ley por la Sostenibilidad del Territorio andaluz. Sin embargo, ni es una ley para fomentar el desarrollo económico de Andalucía, ya que pone todo el peso en el mismo sitio donde se puso ya en lo que provocó la famosa crisis de 2008 en la construcción, ni tampoco es una ley de sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad como desarrollo en el, eh, la medida en que se protege el medio ambiente, pero sí es una ley de la mentira y del engaño. Esta ley eh, cambia una cosa fundamental en el urbanismo y es que ya no separa terreno urbanizable y no urbanizable, sino que simplemente se llama terreno urbano y terreno rural. En el terreno rural eh, se puede hacer una serie de construcciones que desde nuestro punto de vista mmm, ataca por la forma de hacerlo frontalmente la autonomía local. ¿Qué se puede construir en el terreno rústico? Pues se puede construir todo aquello que desde la Junta de Andalucía se considere que es un bien social para la comunidad máximo, Máxime teniendo en cuenta que desde la propia Junta de Andalucía se puede incluso paralizar cualquier innovación de los planes generales de ordenación urbanística que se tenga en un municipio. Además, se puede construir en terreno rústico pues, todo aquello que en un ayuntamiento se eh, considere que es de interés, de interés social o de interés económico. Pero claro, hay que tener en cuenta que ese interés no lo van a decidir los ayuntamientos, lo van a decidir pues grandes promotores, que pueden ser locales o pueden ser de fuera, ya que el ayuntamiento no es, lógicamente, propietario normalmente de ningún terreno rústico. Pero es que además de este ataque frontal a la autonomía de los, de los ayuntamientos, tiene otro aspecto la ley, que no tiene nada que ver con la defensa del medio ambiente. En cuanto, por ejemplo, a lo que es el patrimonio público del suelo, que los ayuntamientos es patrimonio municipal del suelo, si antes eh, este se tenía que dedicar cuando se enajenaba completamente pues, a um, zonas de áreas área libres para disfrute de todos los vecinos y vecinas o vivienda de protección oficial, ahora a partir de esta ley se puede dedicar a cualquier tipo de construcción. Por otra parte, en, en cuanto a la, a la penalización que se hace a las construcciones ilegales, si bien con la anterior ley eh, prescribía eh, aquellas construcciones que se hacían de forma irregular en terreno rústico, esta nueva ley añade la prescripción a los seis años, incluso de las construcciones que, que se hacen en suelos especialmente protegidos incluso en aquellos casos en los que se toca algún bien, algún bien de interés cultural. Pero además también tiene aspectos que contradicen la propia Constitución. Este es el caso de las vías pecuarias en las que si pues, cualquier proyecto urbanístico afecta a una vía pecuaria, esta vía queda desafectada de forma automática. Cuando la propia Constitución obliga a la protección, tanto de estas vías pecuarias como de cualquier otro recurso natural. Y también contradice el artículo 45 de la Constitución que, que nos obliga a preservar el medio ambiente cuando por ejemplo elimina la obligatoriedad de hacer informes de estudio ambiental en determinados proyectos urbanísticos. Pues bien, por estos y otros aspectos, Unidas Podemos junto con otros grupos políticos eh, plantea un recurso de inconstitucionalidad que está en, esto, en estos momentos y eh, debido precisamente a, a que hay muchos aspectos que, que chocan directamente tanto con la autonomía local como la, con la constitución se creó una comisión formada por el gobierno central y por la Junta de Andalucía para eh, intentar llegar a determinados acuerdos es en este contexto de la comisión en el que desde COIN presentamos en el último pleno una moción para que en esa comisión eh, la Junta de Andalucía tuviese a bien rectificar y cambiar determinadas cosas de la ley, sobre todo aquellas que atacan a la autonomía local y que están en contra de la Constitución. Presentamos esta moción también pues, en coherencia con eh, la defensa que decía que hacía el equipo de gobierno de nuestros recursos naturales al presentar, por ejemplo, alegaciones eh, a la ampliación de nuestras canteras, al presentar alegaciones a los macroproyectos de, pla de plantas fotovoltaicas o al traer a pleno para aprobación una innovación del pegón para eh, proteger determinados espacios naturales. Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando el equipo de gobierno no solo vota en contra de nuestra moción, sino que además hace una defensa, una defensa a ultranza de la ley lista, diciendo que es la ley que necesitan nuestros vecinos y vecinas para solucionar el problema de las construcciones de las casas en el campo. Pues bien, la conclusión que sacamos de todo esto es, en primer lugar, que el Partido Popular no es tan constitucionalista como dice ser, ya que se trata la constitución a la torera cuando hay otros intereses superiores, por otro lugar, que parece ser que el equipo de gobierno no tiene tanto interés en defender nuestra sierra y nuestros espacios naturales. Y lo que es la gran mentira de la ley, y es que la ley esta no viene precisamente a solucionar ese problema de las construcciones de las casas en el campo. En la propia ley el articulado es muy general y no, no hay ningún cambio respecto a este tipo de construcciones unifamiliares en suelos rústicos, pero sí que ha salido ya el reglamento que, que regula eh, todo lo que se recoge en la ley y en este reglamento sí que se recoge y se especifica las condiciones y, y la forma en la que se pueden hacer las construcciones en el suelo rústico. Pues bien, en este reglamento se especifica que se puede construir una vivienda unifamiliar con un terreno mínimo de 25.000 metros cuadrados. Si es en terreno forestal, se necesitaría el doble, 50.000 metros cuadrados. Estamos hablando de entre 3 o 6 campos de, de fútbol. Para más INRI, se tendría que pagar al ayuntamiento un 15% del coste de urbanización. Pero es que además, en ese terreno de 25.000 metros cuadrados, se podría construir una gran casa, una casa de 250 metros cuadrados y en terreno forestal se podría construir una casa de 500 metros cuadrados ya que se puede hacer una ocupación del 1% del terreno ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto no va a solucionar el problema de las viviendas puesto que la mayoría de los pueblos de Andalucía y por supuesto nuestro pueblo Coín, tiene unas huertas y unas fincas ...que ronda entre media fanega y una fanega... ...es decir, entre 3.000 metros cuadrados... ...o 6.000 metros cuadrados... ...para comprobar esto... ...animamos a nuestros vecinos y vecinas... ...a los coinos y coínas. ...a solicitar una reforma... ...en una vivienda rústica de la que dispongan... ...se llevará una sorpresa... ...porque otra cosa que no ha cambiado... ...es que tendrán que solicitar un afro... ...y pagar al ayuntamiento... Y nunca llegará a ser legal esta vivienda que se hizo de forma irregular. Pero además los animamos a pedir un permiso de obra para construir una vivienda en nuestras huertas de Coín con 3.000 o 6.000 metros cuadrados. Llegarán a la conclusión de que efectivamente esta ley viene a defender a otros y a otras, y no precisamente a nuestros vecinos y vecinas, y a la construcción en nuestras huertas, lo cual podría ser que esas huertas se conservasen realmente.